Además, nos metimos en los desafíos de la edición utilizando una herramienta de software libre, el Audacity. En este encuentro, ponemos nuestros ojos a disposición del mundo de las imágenes. Veremos reglas básicas de composición, ejemplos de diferentes usos y abusos. Por otra parte, aprenderemos técnicamente algunas herramientas de edición para poder construir nuestras placas para redes, flyers y portadas de cualquier publicación que queramos hacer. Las redes sociales permiten una combinación de imágenes y sonidos muy diversa. Esto puede ser potente para la comunicación en nuestras organizaciones, pero también nos pone en el desafío de prestar atención a más elementos. Como trabajamos en nuestro primer encuentro, necesitamos tener claros nuestros objetivos y diseñar un plan de comunicación sostenido en el tiempo, con flexibilidad, para cada red que trabajamos. En el caso de las redes que involucran imágenes, es importante tomar algunas decisiones generales que acompañen todas nuestras publicaciones y que permitan a nuestro público identificar rápidamente que esa pieza gráfica pertenece a nuestra organización o proyecto. Aquí entran decisiones como la tipografía, los colores de base, el lugar donde se colocará la información y el tipo de imágenes que acompañarán el texto. Tomar estas decisiones colectivamente le permitirá a quien esté encargado operativamente de una publicación resolverlo con mayor velocidad y manteniendo la línea grupal. ¿Tomamos estas decisiones ya en nuestro colectivo? Si no lo hicimos, ¿podemos pensar en algunas propuestas generales? A continuación, haremos un recorrido por todos los elementos a tener en cuenta en una composición gráfica. El mensaje textual. ¿Qué queremos transmitir con palabras? En este punto podemos retomar las preguntas que son base para una noticia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Las referencias institucionales. Referimos aquí a todos los elementos que indican la publicación como perteneciente a nuestro proyecto. El logo, las tipografías específicas, algunos iconos que podemos usar para acompañarlas, etc. Elementos gráficos de la composición. Son todos los elementos, no textuales, que componen la producción final. Imágenes, dibujos, líneas, colores, la ubicación de cada elemento. Las producciones gráficas pueden ser pensadas para ser impresas o de circulación digital, que es el modo más corriente en este momento por los tiempos y costos de producción y el tipo de llegada que implica. En este encuentro nos centraremos en las producciones digitales. Teniendo eso en cuenta, Veamos algunas sugerencias y criterios generales para pensar nuestras producciones, con algunos ejemplos a favor y en contra. ¿En qué red va a circular nuestra publicación? Cada red social tiene su propio tamaño ideal para sus publicaciones. Son dos los puntos a tener en cuenta, la relación de aspecto y la cantidad de píxeles. Por ejemplo, en las publicaciones de la línea de tiempo de Instagram, la relación de aspecto es de 1080 x 1080 píxeles. En Facebook, la publicación horizontal es de 1200 x 630 píxeles. En las fotos enviadas por WhatsApp, es de 1 sobre 1, 1080 x 1080. Un tamaño que pueden compartir es el de una relación de aspecto 1-1 pudiendo utilizarse 1080 x 1080 píxeles. También hay espacios específicos como los de las historias, los reels, los estados. Es importante que revisemos regularmente si hay modificaciones ya que estos formatos pueden cambiar. La cantidad de texto mínima indispensable. La sobrecarga de texto o cualquier elemento no es recomendada y precisamos pensar siempre desde la simpleza. Entonces, ¿cuál es la información que no debe faltar en un texto? En muchos casos, la imagen puede ir acompañada de un pie de imagen que nos permite complementar, así como también colocar las referencias de contacto para quienes precisen más datos. Organizar el contenido usando la regla de los tercios. Esta regla, muy utilizada en la pintura y fotografía, consiste en dividir la imagen en nueve partes iguales para buscar un equilibrio en la composición, evitando peso excesivo y equilibrando las partes identificadas. Con esta regla generamos voluntariamente un recorrido de lectura y priorizamos algunos elementos por sobre otros. En este punto debemos evitar acumular objetos en un cuadrante o muy cerca del borde de la imagen. Utilizar los recorridos sociales de lectura A la hora de organizar el contenido es bueno reconocer cómo se comporta socialmente la mirada ante una imagen. En occidente el recorrido estándar se lo conoce como modelo de lectura en Z. Es decir que exploramos de forma sucesiva cuatro puntos que corresponden a las intersecciones de las rectas paralelas con las verticales. Es por esto que nuestra mente tiene tendencia a retener mayormente la información del cuadrante superior izquierdo de una imagen. Pensar las tipografías. El tipo de letra que elijamos puede disminuir o reforzar el sentido de un texto. A grandes rasgos, las principales familias tipográficas se pueden dividir en aquellas que tienen serifas y las que no las tienen. Las serifas son esas pequeñas puntas presentes en los caracteres que se alargan más allá del dibujo básico. Algunos tipos pueden tener una naturaleza más seria, demostrar elegancia o incluso aportar modernidad. Otras, por el contrario, proponen un estilo más artístico, tecnológico o incluso fantástico. Por ejemplo, las letras itálicas sugieren dinamismo o movimiento, mientras que los caracteres con poco grosor aportan delicadeza y distinción. En la misma línea es importante no distorsionar tipografías, es decir, Mantener las proporciones de ancho y altura originales. Debemos evitar utilizar demasiados tipos de letras en la misma producción porque generan confusión en la información. Y por último, evitar tipografías de difícil lectura por su complejidad o demasiados efectos. Definir la paleta de colores. Dentro de la temática de colores, cuando hablamos de una paleta hablamos de poder elegir colores que en su conjunto generen una imagen agradable. En muchos programas de edición online, cuando elegimos una plantilla esta nos propone solamente los colores que riman con esa paleta. Esto incluye la forma en que se mezclan los colores de las imágenes e iconos con los colores de la tipografía. Si no es el caso, en la web podemos buscar las complementariedades y contrastes de los colores. Recordemos siempre que los colores fuertes y estridentes en superficies grandes pueden distraernos del contenido e incluso generar un rechazo a nivel visual. Aunque claro, todo depende de la composición general. Crear zonas de descanso visual. En el diseño editorial, las zonas en blanco, es decir, sin elementos, son consideradas espacios de descanso, porque permiten al ojo reposar para recibir la información en el mejor estado posible y que prosiga la recepción de nuevas informaciones. En el mismo sentido, es importante no cubrir todo el espacio con elementos de la composición. Prestar atención a otras producciones. A la hora de construir criterios de edición, es importante mirar con nuevos ojos a otras producciones, cartelería de la calle, etiquetas de productos, publicidades y posteos en redes. Así como en un tiempo usábamos un lápiz y un papel, es decir, herramientas, para preparar folletos y pegatinas, hoy seguimos usando herramientas, pero en su mayoría basadas ya en programas de computación o aplicaciones, que son, básicamente, también programas. Haciendo una rápida distinción, existen los programas instalados en la computadora y los programas que funcionan bajo conexión a Internet. Por ejemplo, Inkscape, Illustrator o Corel son programas de diseño que se instalan en la computadora, mientras que Canva o VistaCreate son programas que necesitan de conexión a Internet, sea que los usemos en la PC o en el celular. Hay dos programas libres con los que se pueden obtener muy buenos resultados, Inkscape para vectores y GIMP para edición de imágenes. En los comentarios les dejamos las páginas oficiales para que los puedan descargar gratuitamente. Abrimos aquí un paréntesis para dar pie a una discusión que con el equipo de Cooperativa Villaraba creemos muy importante, especialmente en organizaciones sociales y proyectos comunitarios o cooperativos. Cuando trabajamos, procuramos siempre dar prioridad a los programas con licencias libres y cuyo uso sea libre. Esto nos permite 1. Realizar un uso legal de las herramientas. 2. Apostar a la construcción colectiva comunitaria en el uso del software. 3. Hacer fuerza para que los estados dejen de fugar recursos hacia sistemas propietarios y cerrados pagando licencias y colaboren al crecimiento de herramientas de uso libre. 4. Mucha versatilidad, porque podremos instalarlo en cualquier computadora rápidamente sin perder profesionalidad en los programas. Dentro del software libre, como mencionamos, el Inkscape para diseño y el GIMP para manipulación de imágenes son los programas más recomendados. En este caso utilizaremos para conocer los rudimentos una aplicación denominada Canva que no posee licencia libre de uso común, pero al poder trabajar online nos permite abordar en otro momento la instalación de los programas. Por otra parte podremos hacer un abordaje rápido del uso de elementos que formarán parte del diseño además de poder utilizar plantillas para resolver con rapidez sin conocimiento profundo del diseño gráfico. Así que vamos a usar Canva que tiene su plataforma en línea y la encontramos aquí en www.canva.com Ahí encontramos la opción de ingresar o de crear cuenta y vamos a empezar por el principio Recomendamos crear un usuario con un mail que de verdad usemos para poder recuperar siempre la contraseña Una vez que entramos con nuestro usuario la plataforma muestra opciones preconfiguradas una pestaña donde guarda nuestros proyectos y varias opciones más que se habilitan si pagamos una cuenta como usuarios premium que son todas estas partes de acá pero también está la carpeta proyectos donde van quedando nuestros trabajos ya realizados que podemos retomar y modificar vamos a ver arriba a la derecha que tenemos un botón para crear diseño donde se despliega un menú de formatos que podemos explorar hasta la opción de post de instagram que es con el que vamos a trabajar ahora acá como ven muestra también ya la medida que propone en píxeles para ese formato de esta manera aparecen herramientas ya previstas por la plataforma para hacer imágenes con o sin animaciones en un formato cuadrado con resolución de 1080 x 1080 píxeles que es la óptima para publicar en esta red. Cuando hablamos de resolución y píxeles nos estamos refiriendo a la calidad de la imagen y por lo tanto al peso del archivo. Los píxeles son la unidad de información digital de la imagen y nos permite asegurar una buena calidad para nuestras imágenes en pantalla con relación al tamaño en que se usan las imágenes. Lo que muestra un proyecto en blanco es una barra de herramientas y aquí la tenemos con este formato de post de Instagram y tenemos a la izquierda una barra de herramientas donde por ejemplo podés elegir una plantilla como para inspirarte y vencer el pánico de esta hojita en blanco que no sabemos a veces cómo llenar fijémonos que tiene un menú temático y un buscador que te permite multiplicar la variedad de opciones por ejemplo, eh, poner navidad cualquiera que elijas de las plantillas se va a activar en tu hoja en blanco. Y así podrás hacerle modificaciones a cada elemento por separado. Acá ves cómo se pueden ir tomando los distintos elementos que propone. Y por ejemplo, incorporar modificaciones. Otro elemento importante en el menú es la pestaña de subida de archivos. Esto te permite cargar imágenes, fotos, logos y otros elementos gráficos ya elaborados. Que vos tengas en tu computadora. Lo que subís ahí te queda disponible en tu cuenta también para nuevos proyectos. Se te va armando un archivo acá de materiales, fotos y lo que subas. La carga y uso es bien intuitiva. Queda para otro capítulo de este curso en todo caso la, la opción de subida de audios que también se realiza por acá. Vamos a trabajar ahora con la plantilla y a explorar cómo podemos modificar casi todos sus elementos. Según los vayas seleccionando, se activan diferentes acciones de configuración en el menú que está acá arriba. Ves por ejemplo acá, tenés variaciones de colores, vamos a poner uno que contraste más para que sea bien evidente. Y así con cada elemento. Si es un fondo te muestra la opción de color, si es una imagen se puede recortar o aplicar filtros. Todo es intuitivo y está bueno explorarlos para ver qué se puede trabajar. Acá podemos darle una animación a la presentación de los elementos. Todo se puede modificar, intercambiar. Y cuando se trata de texto, te abre el menú de fuentes tipográficas. Aquí, por ejemplo, tenés opciones tipográficas. Acá tenés, que antes no te lo mostraba, diferentes tipografías para elegir. Posibilidades de cambiar tamaños. Tómate el tiempo necesario para explorar la herramienta, observar cómo aparecen y desaparecen opciones de configuración según el tipo de elemento que selecciones. Una cosa es tomar un texto otra descubrir que esto es un dibujo, otra descubrir que estos son elementos gráficos están considerados como imagen. Cada una de estas opciones permite probar y variar todo lo que, que quieras. Así vas a poder ampliar las posibilidades de creación y acercarte a este lenguaje que represente lo que querés mostrar y decir. El sistema va siendo un auto guardado de lo que vas haciendo. Eh, vos podés ponerle un nombre a tu proyecto, Así después podés identificarlo y volver a abrirlo cuando volvés a iniciar tu usuario en Canva. Acá en este menú entonces vos podés cliquear y modificas directamente el nombre del proyecto. Y por último vamos a ver cómo descargar tu proyecto. ¿De qué manera? Acá tenés un botón que dice compartir, arriba a la derecha. Si le cliqueas te abre todo un menú donde podés compartir este proyecto con otros usuarios de Canva o publicarlo directamente en tus redes. Pero vamos a ocuparnos ahora de la opción descargar que abre más posibilidades. En el tipo de imágenes te hace una sugerencia, pero podés ver qué otras sugerencias hay. Ahí le das descargar y le indicas a dónde guardar tu archivo. Le dimos un archivito jpg, una imagen de 1080 x 1080 píxeles, que es lo más apropiado para un posteo en Instagram. Bueno, ahí está. Ojalá te salga mejor que a mí. Limitaciones y ventajas sobre esta herramienta que nos permite tener criterios generales para la selección. Limitaciones. Necesita de conectividad constante a internet. Limita las ideas de diseño a las plantillas disponibles. Si bien se puede diseñar desde cero sin plantillas, hay poca oferta de tipografías y formas de objeto en relación a un programa como Inkscape. Ventajas Bajo el concepto de que nadie diseña desde cero nos ofrece una gran cantidad de ideas con diferentes estilos Nos permite resolver un proceso de inicio a fin sin demasiados conocimientos previos Dispone de gran cantidad de formatos que se adaptan a las distintas redes sociales incluyendo a formatos de impresión Ejercicio Pensando en la promoción de un evento específico de nuestra organización o proyecto Iniciamos una sesión en Canva Definimos previamente los elementos que tenemos que tener a disposición para nuestro posteo Además de definir el texto a colocar Seleccionamos una plantilla con formato de posteo de Instagram Acorde a la estética general de nuestra organización Incluimos los elementos necesarios previamente definidos. Y como sugerimos en los encuentros anteriores, compartamos la producción con compañeros de espacio para acordar modificaciones o reconsiderar otra propuesta de plantilla.